Y yo, por lo menos siempre, absolutamente siempre tuve la plena convicción de que nosotros no teníamos otra alternativa, sino era la lucha armada. Claro, siempre buscando alternativas de salida política. Eh, muchas gracias. Es un placer para nosotros en serio estar aquí contigo y sobre todo poder profundizar en algunas cuestiones de la historia colombiana, en la que evidentemente, como cualquier historia y memoria viva son retazos como de un gran puzzle que se van armando. Así es. En ese camino eh, y en esas etapas, ¿cuánto tiempo estuviste en la montaña? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Bueno, eh, cordial saludo de nuevo, de verdad. Y, pues mi nombre es Victoria Sandino Simán Carrera. Y efectivamente fui insurgente durante, o sea, pertenecí a la guerrilla de las FARC, durante 24 años. Estuve desde el, desde el 90 y, final del 92 hasta la firma del acuerdo. ¿Recuerdas esa primera etapa? Los, ¿El primer momento, los primeros momentos en que esa idea se te transformó en acción concreta? Eso es un proceso muy complejo y difícil porque, en un principio, bien adolescente, nosotras, digo nosotras, mi hermana y yo estábamos en la militancia política Y en mi pueblo, nosotros somos del norte de Colombia, noroccidente de Colombia, en Córdoba eh, Que es un departamento pues muy azotado por la violencia Y empezamos la militancia política ya en la juventud comunista eh, Resulta que esto se vio, o sea, nosotros hacíamos un trabajo juvenil, en el colegio, en, el, en los barrios, en el pueblo, en el caserío y con las comunidades rurales. Incluso alfabetizábamos en ese tiempo con las comunidades, estando en el estudio del bachillerato. Pero en ese momento también se desata la más cruda y cruel violencia con la acción paramilitar y empieza una persecución muy fuerte hacia como los liderazgos que habían Empezaron a aparecer los asesinatos, los muertos, los muertos eh, en, los en el río, sino este, en las calles, le mochaban la cabeza a los líderes y todo. Entonces mi hermanita y yo, que éramos bien, bien adolescentes, yo tenía tal vez unos 15 años, mi hermana 14, eh, planteamos, dijimos, nos vamos a la guerrilla, porque aquí no hay nada más que hacer, ya nosotras estamos, hay mucha persecución, hay mucho hostigamiento hacia nosotras, y ella me dice, pero es que no nos podemos ir las dos, porque si nos vamos se van a morir nuestros padres. Ellos no tenían, sabían que andábamos en el activismo político, pero no tenían claridad de la, de la magnitud de lo que estaba ocurriendo y todo esto. El caso es que mi hermana me dice, se van a morir nuestros padres si, si nos vamos las dos, así que se puede ir solamente una. Y yo me voy, ¿tú te quedas? Yo le dije, no, si yo soy la mayor, yo me voy y tú no... ...tú no me puedes decir que yo me quedo... ...entonces ella me dice... ...tiremos una moneda y la que salga esa se va... ...y la otra que hacemos... ...no pues así se tenga que ir de aquí... ...pero no se puede ir para la guerrilla porque... Eh, ...pues nuestros padres... ...era un asunto más del tema familiar... no ...exactamente tiramos la moneda y ella me ganó... ...yo no sé si pidió cara o sello, cualquier cosa... ...pero ella... ...total que fue ella la que le tocó irse... ...se fue, yo salí desplazada del departamento... Eh, en ese momento pues yo renuncié como esa idea de que me voy a ir a la guerrilla porque ya habíamos hecho un acuerdo con mi hermana pero mi hermanita la matan dos años después este, y nada eh, yo estuve aquí en bogotá donde estamos ahora estuve estudiando bueno Terminé el bachillerato incluso en Armenia, empecé en Montería, que es la capital del departamento, pero allí siguieron, habían matado a unos compañeros allí, amenazas contra mi vida, entonces salgo hacia Armenia, termino el bachillerato en Armenia y luego vengo a Bogotá, me pongo a estudiar periodismo, comunicación social, el caso es que empiezo, eh, me gradúo y esa violencia no paraba y eso es lo que me produce que debo... Eh, o sea, yo considero Y, y eso no, sí si no fue mucho pensamiento Simplemente, aquí no hay sino tres alternativas O me voy para la guerrilla O me voy del país, cosa que no voy a hacer o, o tengo un puesto en algún sitio Cementerio o desaparecida o yo qué sé Y esa fue la decisión Entonces no fue muy pensada no fue muy Era una decisión política y la tomé O sea, en algún punto podemos decir que la realidad también Te llevó hacia ese espacio, hacia ese lugar Obviamente, la situación política de nuestro país es lo que nos ha convocado a muchísimas, nos ha empujado a mucha gente a, a tomar la decisión de, de, de las armas. No hay ninguna otra razón, porque el tema de la guerra no es un tema pues, que enamore a todo el mundo, a pesar de que creemos, obviamente, en un momento creímos que era posible, yo también lo creí, que era posible... Eh, producir las transformaciones, los cambios de este país por la vía armada. Y, eh, pero eso no quería decir que una tuviera que contribuir. Entonces, en conclusión, este, en este periodo en que yo me voy, es una decisión política, no es otra cosa. En ese proceso de 24 años, eh, imagino que pasaron diversidad y enormidad de, de cuestiones. ¿Qué era lo que re redefinía en tu día a día que la lucha armada era el camino que tenías que continuar? Bueno, lo primero es que el tema de la guerra y la confrontación es absolutamente dura, cruel, eh, muy difícil. Empezando por la pérdida de compañeros, la vida de compañeros y compañeras, este, las jornadas, la interperie, si se puede decir, en la que nos toca vivir. ¿Y qué era lo que me reafirmaba a mí? Pues la condición del país. O sea, aquí hay unas causas objetivas de violencia, de pobreza, de exclusión social, de discriminación racial, étnica, de discriminación de género, eh, que está ligada a todas las violencias, pues que hay una interseccionalidad muy fuerte alrededor de, de, de la situación que vivimos. ¿no? O sea, aquí, bueno... ...en otros países también lo vivieron en épocas pasadas... ...de pronto no ahora o lo siguen viviendo... ...pero en el caso nuestro el tema de la violencia... ...es una cosa exacerbada... ...y eso, solamente ese hecho... Eh, ...era una razón suficiente... ...para uno permanecer en la montaña... ...es preferible, eh, digamos así... ...morir heroicamente, pienso yo... Eh, ...con un... ...de un tiro, de un bombardeo... ...de un ametrallamiento... ...de cualquiera de este tipo de cosas... ...pero por lo menos tengo un arma... ...y me estoy defendiendo... ...si tengo la posibilidad de defenderme lo voy a hacer... ...pero no solamente de defender la vida... ...sino también de luchar por las transformaciones de nuestro país... ...y yo por lo menos siempre... ...absolutamente siempre tuve la plena convicción... ...de que nosotros no teníamos otra alternativa... sino era la lucha armada... ...claro, siempre buscando alternativas de salida política... ...eso desde que yo me incorporo a la guerrilla... Eh, ...en el discurso siempre estuvo esa dualidad... Eh, ...la lucha política, la negociación política... ...buscar una salida política... ...el mismo encuentro... ...yo había conocido pues la experiencia... ...de la Unión Patriótica... ...había conocido lo que fue el acuerdo... ...de, de, de la Uribe... ...con el que dio inicio a la Unión Patriótica... Este, ...había conocido esta realidad... ...entonces sí sabía que había una vocación... ...de búsqueda de paz... ...de parte de la insurgencia... ...y de la dirección en particular del secretariado en ese momento. Así que las cosas este, nunca estuvieron... O sea, estábamos haciendo la guerra, estábamos en la confrontación, pero siempre teníamos el horizonte de que tenemos que buscar una salida negociada al conflicto. ¿Cómo se hace para estar en la lucha armada y no perder sensibilidad de la, de la vida cotidiana? Porque me imagino que uno sigue siendo la misma persona y evidentemente la gran causa es lo que lo lleva, esto que tú contabas, ...pero a su vez hay cuestiones de la vida cotidiana... ...y después interesado hablar también sobre la vida cotidiana... ...y las lógicas esas... ...pero cómo se hace para sostener esa dualidad en la vida cotidiana... ...yo creo que son... ...o sea... ...hay cosas en la, en la vida... ...o sea, cuando una se vincula a la insurgencia... ...hay una renuncia absolutamente a todo... ...renuncia a la familia... ...renuncia a los amigos y amigas renuncia a la ciudad, a la vida urbana, por decirlo, pero yo vengo de un origen rural, entonces para mí el campo es un lugar acogedor. Lo que daña el campo es la violencia, la inseguridad y la pobreza. Pero el campo siempre ha sido un sitio realmente, eh, para mí espiritual, de mucha que me llena mucho incluso. Disfruto incluso cuando voy a las zonas rurales, ...en trabajos sociales, comunitarios y todo esto... Eh, ...disfruto los cultivos, disfruto la relación... ...con las comunidades campesinas, indígenas o negras... ...cualquiera que esta sea la que habite la ruralidad... ...de esa ruralidad tradicional, ¿no? Porque hoy se habla de nuevas ruralidades y cosas de estas... Yo estudio sociología, entonces por eso... ...también me, me ubico en ese contexto... Eh, crecen, otras, ...crecen otras cosas... En la, en la insurgencia, crece una vida colectiva, una vida comunitaria, crece la solidaridad, la hermandad, la, aunque nunca lo dijimos, la sororidad entre las mujeres, pero sí la complejidad, eh, la camaradería, que era nuestro término real, la camaradería, eso es grande y eso fortalece, eh, nos fortalece como ser humano, nos construye, y bueno, quienes queremos, quienes quisimos aprender, aprendimos muchísimo. Hay otras cosas a las cuales se renuncia. Entonces, es como un nivel de, de sacrificio, de renuncia, de entrega a la causa, a la lucha. Y a mí en particular no me dolió tanto. Realmente, sí, es muy duro, es muy duro la oscuridad, es muy duro los bichos, es muy duro eh, no tener una... No tener una pues otras cosas ¿no? que hacen falta. Pero creo que el ambiente también... O sea, el ambiente lo crea cada quien, y lo crea en el entorno en el cual está. Hay una plena y férrea convicción de que estamos haciendo eh, una causa, una lucha justa, es una causa justa, necesaria, y no tenemos otra opción. Entonces, es, todo se volca a eso. El Internet, los teléfonos, todo eso no es nada los olores, los jabones de baño y todo eso no tiene ni punto de comparación pues con la convicción en la cual estamos. ¿Cómo llega y cuándo llega el periodo de Cuba en el cual vos estás, tú estás muy involucrada y decididamente es un momento muy definitorio para la historia de Colombia? Pero entiendo que también para las historias personales de cada uno de ustedes. Digo, ¿recuerdas esas primeras charlas en que se empieza a gestar el momento de este de esta situación, de una etapa de proceso de paz? Bueno, siempre estuvimos... Por eso digo, en, en cada fariano y fariana había la convicción de que estamos luchando, pero estamos buscando la alternativa okay. de la, del acuerdo de paz, de una solución negociada. Nosotros tenemos una, una plataforma política que eh, le llamamos Plataforma Política para un Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional, y el primer punto, eran 10 puntos, el primer punto de esta plataforma es solución política al conflicto social y armado. Entonces, para nosotros siempre estuvo, estuvo eh, digamos que en, en perspectiva el tema de que eh, buscáramos la negociación. Y en ese periodo, pues, de, yo, yo debo confesar, yo creí que no era posible. Eh, porque qué principio? No, es que... Eran dos periodos del gobierno de, de Uribe, claro. el personaje más nefasto que ha tenido esta, este país como mandatario. Igual aquí los mandatarios han sido una cosa, eh, pues, de verdad, muy compleja para la sociedad y el pueblo colombiano. El caso es que nosotros, en principio yo dije, con este gobierno no va a haber nada, aquí toca pelear... Yo me acuerdo que en una de esas se había lanzado a la candidatura de la presidencia el doctor Carlos, Carlos mmm, Gaviria, que fue por primera vez donde los sectores alternativos de izquierda sacaron eh, una altísima votación, que fue como dos millones y medio de votos. Entonces había como esa esperanza en que en unas próximas elecciones fuera posible, pero la próxima fue la próxima reelección de este señor y yo dije, "No, pues aquí toca resistir." Era como la reflexión política y táctica que hacíamos en el territorio y en bueno, las áreas, pues este el caso es que es que en febrero no, como en junio, mayo-junio de 2012, a mí me enviaron un correo del secretariado donde me dicen que hay unos diálogos exploratorios. Yo decía, "Con este gobierno no lo puedo creer. Que se estaba buscando una eh, construir una agenda y también nos informa en otro mensaje después que este que ese diálogo lo había iniciado el camarada Alfonso. Entonces a mí eso sí me dolió muchísimo, me indignó mucho. Yo pensaba, ¿pero cómo es posible? O sea, ¿cómo este gobierno asesina con el que está dialogando? Podemos ¿Te que ya hay iniciaciones de negociación, y no puedes entender de qué Sí, o sea, la primera impresión mía fue esa, o sea, no, no puede ser que estemos tratando de hacer un diálogo con un gobierno que no nos va a dar garantía nunca, porque es, es un asesino, es un criminal, asesina a la persona con la cual intenta negociar, o está abriendo una salida de negociación, y eso para mí realmente me confrontó muchísimo. Eh, los primeros meses después nos llega una agenda y bueno yo decía esto también es político y aquí no hay uno no negocia con los amigos uno se pone de acuerdo con el amigo con la amiga con tal mira hagamos esto tal cosa pero no hay negociación la negociación es con el enemigo con el contrario con el que definitivamente tengo que negociar algo porque negociar siempre implica ceder y ganar o perder y yo no sé qué más cosas entonces, cuando nos llega una agenda mínima, una propuesta de agenda, eso ya fue como en julio, agosto, en agosto, eh, que nos dicen, mire, este es lo que vamos, creemos una agenda mínima, opiniones, ahí nosotros opinamos, y bueno, yo con mi resistencia y mi incomodidad, obviamente generamos el debate, las discusiones, lo leímos con la gente, eso en medio de la confrontación, porque... Había una, una confrontación muy fuerte en ese momento en los territorios y, y podíamos charlar un ratico aquí o hacer un diálogo y al momentico nos teníamos que mover por los tiros, por lo que fuera. Bueno, teníamos la verdadera convicción de que tocaba buscar acuerdos y, y bueno, yo no pensé que me tocara ir a La Habana, yo estaba en el territorio Allí habíamos conocido, ya empezamos a tener como mucha información sobre eh, lo que pasaba con el acuerdo, sobre no, no con el acuerdo, con el proceso. Sí. Ejemplo, que los bloques proponían, o sea, el secretariado eligió como un núcleo, un grupo pequeño, pero además los bloques hacían propuestas de quienes podían participar o no, o sea, los bloques proponían gente de su territorio. El caso es que nosotros discutimos con los comandantes del, del área, del Comando Conjunto Central. Estábamos en el sur del Tolima, en toda esta zona. Discutimos y planteamos que no mandábamos a nadie. Porque eh, nosotros decíamos, bueno, allá hay gente que sabe el tema. Nosotros, ¿para qué vamos a mandar a alguien de acá cuando nos deja el hueco aquí y el vacío acá? Y aquí estamos, pues, en un proceso. Ellos decían, la única que podría ir eh, era yo. Pero pues yo tenía una labor política en el área, estábamos pues en una, en una labor pues un poquito de, de buscar, de tener relacionamiento político con mucha gente y con procesos sociales. El caso es que decide, decidimos, ah bueno, no vamos a mandar. Eso fue en octubre del 2012. En, pero en marzo marzo febrero febrero no marzo realmente primeros días de marzo llega un correo que victoria eh, fue delegada para la habana y se va para la habana te acuerdas qué te pasa en ese momento fue una confrontación o sea para mí fue una cosa muy fuerte porque yo tenía nosotros estábamos en puro orden público o sea estábamos en una confrontación muy fuerte Justo el 27 de febrero nos habían atacado en el campamento donde estábamos y me habían matado una compañera que me había acompañado muchísimos años. Bueno, llevaba como 8 o 9 años estar conmigo, estar en la unidad que estábamos juntas. Era, era, yo decía que ella era como la especie de mitad de mí: era mi asistente, la radista, la no sé qué. Bueno, las partes, todo lo interno era con ella. Entonces, de mi absoluta confianza y aprecio y afecto y todo esto. Y eso fue el 27 de eh, 27 de febrero, el, me, el mes se acababa el 28. Y yo recibo eso como el 3, el 4 de marzo. Entonces, a mí me indico, O sea, no, no tenía ánimo como para. Estaba muy devastada realmente. Eh, entonces lo que les dije fue.. Yo mandé el mensaje al, al jefe del comando, al coordinador. Y le dije a él, mira, hay esto, me llega esto, pero yo no estoy segura de esto, yo no quisiera ir a esa vaina. ¿Qué voy a hacer allá? Eh, además yo no quiero, yo pensé, a mí me están llamando es para el tema de comunicaciones, por lo de periodista. Y entonces yo había hecho eso cuando estaba en el Caguán, cuando el proceso anterior había sido la responsable de todo el tema este, pues, de comunicaciones. Dije yo, ya yo pasé esa etapa, ya yo no ando en eso, yo no voy a hacer comunicación ahorita, yo no quiero esa vaina. Y aquí este despelote que hay, yo me siento como dejando la gente tirada en una situación tan problemática. Y el tipo dijo, no, hermana, usted no se puede ir, ¿cómo se les ocurre? Y no sé qué, pues él estaba muy alarmado también, ¿no? Entonces eh, mandamos comunicación, correo, él mandó uno, yo también otro. Y, y dijimos que no. Y bueno, resulta que nos llegó un mensaje de Pablo Catatumbo, que era del secretariado que el tipo dice, y entonces ustedes van a, a renunciar, oh, van a renunciar, no, van a incumplir una determinación del secretariado. Entonces yo dije, bueno, ya esas son palabras mayores, eso no se puede porque tampoco insubordinarme, ¿no? Y entonces ya preparamos la vaina de... de preparamos pues la, la salida, ya dije, bueno, listo, las coordenadas nos mandaron todos y ya salí, yo salí. También fue a recoger una delegación de la Cruz Roja, de Naciones Unidas, de Noruega y Cuba, que eran Todos, los garantes. Wow, eran garantes que fueron en un, en un helicóptero. Un, sí. Helicóptero. Mm. Y era muy chistoso porque nosotros salimos, estábamos en la, eh, pues en la cordillera, bien en la montaña y salimos a un claro, al potrero. Pero el, el día anterior había habido combates, entonces en el área y todo eso y claro los tipos les informaron que nosotros que íbamos a salir y, y pusieron las casas así en todo el... las casas son las carpas sí. como en el potrero al otro lado como a unos 1500 por elevación sí. y yo decía ay yo no me atrevo a salir y eso digo madre nos calibran de allá eso no... no, no bueno total es que salimos eh, llegó el helicóptero y corrimos del montecito al, a la parte esta pública o sea destapada y ya me recogió el helicóptero y eso fue una vaina muy fuerte. Eh, lloré mucho, la gente lloró, lloramos nos abrazábamos. Yo no sé por qué, estábamos muy sentimentales. ¿Pero qué pensó eh, que no iba a verlos nunca más? Quizás, quizás sí. Y también pensé que no iba a haber más, eh, o sea, que seguramente eso no iba para ningún lado. Hasta les pedí que me guardaran mi equipo, que me guardaran mis cosas. Este, bueno, total es que que me voy y ya llego a La Habana y pues el ambiente era otro, ¿no? Había un… Sin embargo, yo duré como nueve meses que no desempaqué. Yo llevé un, un equipito pequeño, donde llevé uniforme que no se podía llevar. Yo llevé mi uniforme, bueno, lo que uno carga regularmente como equipo de campaña, ¿no? Una carpita, el uniforme, un plástico… Eh, la ropa interior, eh, la ropa, los útiles de aseo, este bueno, cosas así y la tuve ahí guardada. Yo dije, si nos eh, esto termina en cualquier momento, pues ya yo tengo mi maleta hecha. Entonces, eso duraron como nueve meses más o menos. Pero ya después, yo dije, ay no, ya tocó. Y me, además hice unas grabaciones con mi uniforme allá, entonces tocó ¿Ah, ¿sí? des <risa> desenterrarlo, porque no lo dejaban usar, pero me lo fui poniendo, me lo fui poniendo hasta que ya me lo puse completamente. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuatro años? Cuatro años estuve, sí. Y en, en todo ese proceso de, de cuatro años, digo, ¿cómo fue tu proceso de ir entendiendo de que ese proceso podía tener un significado más positivo en la lógica del proceso de paz? Bueno, realmente eso fue un proceso largo. Eh, primera medida, el tema de, de que yo llego y no voy para el tema de comunicaciones, sino que me toca la mesa. Me notifican, usted va para la mesa de negociaciones, y eso sí me asustó porque no estaba en mi, como en mi radar que yo me iba, me, que me iba a tocar esto, ¿no? Eh, además, me tocó la comisión de redacción de, de acuerdo, punto a punto, entonces tocaba meter todos los sentidos en ello, y era, era una cosa muy abrumadora, muchas propuestas, muchas iniciativas, a mí no me cabía en la cabeza todo eso, estudie, estudia, lea, lea, una cosa muy técnica, era una cosa muy difícil realmente, ahí estuvimos con Santriz y con otro compañero que había llegado conmigo, o sea, él iba del Valle, un chico re, no tenía mucho tiempo de estar en la insurgencia, pero pues era un profesional, académico todo esto, entonces, pues ahí estuvo, que ayudó muchísimo, aportó mucho, y este, lo primero fue tratar de aprender, o sea, no de aprender, de comprender la dinámica de la negociación como tal, la dinámica de las propuestas, que era un montón de propuestas, mucho, mucho, mucho, era mucha lectura eh, y fuera de eso tener una rigurosidad para que no se pasara cada cosa, porque estábamos en la mesa, pero eso no terminaba la confrontación, el gobierno intentaba meter ahí cada cosa pues, de ellos y nosotros también queríamos meter lo nuestro, no entonces había que tener mucha vigilancia en, la, en lo que se redactaba y el sentido que una coma, todo, era el sentido de cada cosa que redactaba. En conclusión, esa primera etapa fue muy difícil, muy demandante, eh, pero además teníamos otras labores, yo coordinaba el tema de lo que le llamábamos eh, una comisión que se creó, que era la comisión de relacionamiento con el movimiento social entonces era la gente que iba de los sindicatos de las organizaciones líderes campesinos todo. eso nos reuníamos nosotros lo atendía yo una comisión que yo dirigía y este pues el secretariado se encargaba de las relaciones estratégicas grandes de estado y no sé qué más cosas de grandes personalidades nosotros con el pueblito eh, y eso era muy bonito o sea eso sí era un proceso bien chévere de aprendizaje y a la par nos metimos en esto de ser Además eh, de ser eh, de constituir la comisión o la subcomisión de género un asunto que no estaba ni en la agenda, ni en la idea del gobierno, ni en la idea de FARC. Solo nosotros lo metimos y listo. Y nada, pues empezamos a trabajar con ello. Entonces eran muchísimas actividades paralelas y para completar, porque consideraba que teníamos que hacer como una labor... Eh, pues bien que nos correspondía hacerlo en el caso de género ya que no teníamos el aval ni la digamos ni la simpatía de ninguna de las partes me metí en una en una maestría online de, con una universidad de barcelona la universidad de vic a estudiar una maestría que se llama igualdad y equidad para el desarrollo pero que es una cuestión ...de género y todo esto, de las teorías feministas... ...y ya nosotras veníamos incursionando en este tema del feminismo... ...total, esas otras labores pues también demandaban muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...tiempo, trabajo, eh, mucho, mucho... ...entonces pues todo eso fue un esfuerzo sobrehumano creo yo. Hoy cuando miras con la distancia de los años y el... ¿qué, cuáles, son, ...cuáles son los balances que haces desde lo positivo y también de lo que faltó, y si realmente lo que se terminó acordando pudo llevarse a la práctica. O sea, yo creo que el acuerdo fue el mejor acuerdo posible. Yo no digo que el problema haya sido el acuerdo en sí. Creo que faltaron cosas. Ejemplo, no, no tuvimos un mecanismo más fuerte de implementación que tendría que haber quedado en el acuerdo. Quedó puras intenciones acompañamientos no sé qué cosa pero no hay no hubo como un mecanismo fuerte que obligara a la, al estado al cumplimiento del acuerdo errores por ejemplo yo considero que fue un error que no nos tocó a nosotros no fuimos nosotros o sea no fue la mesa de negociaciones eso lo hicieron en la subcomisión de eh, subcomisión técnica le llamaron que la dirigió el señor carlos antonio los Hada, eh, un error la negociación del mecanismo de dejación de armas eso lo puedo decir hoy ya en este periodo. ¿Y por qué fue un error? Porque estos señores negociaron la dejación de armas sin tener en cuenta un mecanismo de cumplimiento del acuerdo de paz y es como si hubiesen olvidado lo que Marulanda siempre planteó en el sentido de que la garantía nuestra en cualquier proceso de paz eran las armas. Y sí, eran las armas, porque nosotros llegamos y a los seis meses ya habíamos dejado las armas. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. El gobierno firmante del acuerdo de paz, el gobierno que gana el premio Nobel de paz, no había eh, hecho absolutamente nada en torno a, a la garantía, ...más de unas leyes que se aprobaron aquí en este Congreso de la República... Eh, ...que eran de pronto unas normas... Más, ...las más efectivas fue el tema de la, eh, de la reincorporación política... ...o sea reconocer el derecho al partido político... ...reconocer las instancias del acuerdo como la la ta, TATA, ...todas estas instancias que no daban todavía las garantías para el cumplimiento... ...o de la misma JEP, que después el nuevo, el nuevo gobierno... De, ...de Iván Duque, el que estaba absolutamente contrario a toda esta apuesta... Eh, ...pretendió obstaculizar, poniendo, eh, pues, eh, haciendo, haciendo, revisar... ...incluso echando para atrás lo que se había acordado. Y eso es muy complicado porque incluso la misma JEP... ...y la misma Corte Constitucional reconoció aspectos... ...de lo que planteaba el gobierno, que eran como las reformas y modificaciones... El mismo Congreso no aprobó la, el sistema de jurisdicción especial tal como se acordó en La Habana, sino que tuvo modificaciones. Y en última, en la G, la jurisdicción especial terminó quedando para dos partes en el conflicto. O sea, fundamentalmente la parte insurgente y una parte de los militares que eran los que estaban en las cárceles ya por falsos positivos o eh, ejecuciones extrajudiciales. En, en ese sentido... ¿qué es lo que hizo que no decidieras tú, por ejemplo, volver a las armas en el gobierno de Iván Duque? Digo, ¿qué es lo que...? Porque hubo partes que no se cumplieron, por lo que tú me cuentas, digo, ¿qué es lo que hacía que no decidieras volver al camino anterior? ¿Qué es lo que te siguió convenciendo de que el acuerdo de paz era valioso? No, definitivamente nunca... O sea, desde que firmamos el acuerdo, no obstante a todas las críticas, a todos los dolores a todas las frustraciones que nos ha producido el no cumplimiento del acuerdo en este periodo, este, nunca pensé que podía retornar, no. Primero porque ha sido una apuesta, o sea, nosotros nos comprometimos, discutimos, nos reunimos, hablamos y dijimos, vamos para la construcción de la paz. Y entonces como, como apuesta, como compromiso, no iba a, a pensar pues, que vamos a retornar. A pesar de que, perdón, a pesar de que eh, hubo entrampamientos, a pesar de que esos incumplimientos y esos entrampamientos que nosotros llamamos contra integrantes pues, del acuerdo, como contra Iván Márquez y Jesús Santris, este, los empujó a ellos a tomar esta decisión de retornar. Yo no comparto esa decisión, pero respeto porque sí sé todo lo que se hizo, lo que se luchó. Y bueno, ahorita han salido todos estos cassettes, esos videos, eh, todos esos audios sí. en donde se muestra evidentemente todo este, digamos, este entrampamiento. Pero aún así no pensé en retornar, por muchas razones. Primero porque siento que el país tiene la oportunidad y hay que dar la oportunidad de construir la paz de una paz real, una paz estable, duradera, que transforme la realidad política, social y económica de nuestro país. Pero la otra, pues es un asunto físico, ¿no? Ya no tengo 26 años eh, o 25 años, tengo lesiones muy fuertes, y hubo un tiempo en que nos desadaptamos ya de, de, la, de esta confrontación. Eh, también está el tema de, de que ¿Cómo vamos a retornar si ya habíamos hecho dejación de armas? O sea, un ejército no se crea y una insurgencia no se crea de un momento a otro. Entonces aquí dimos un paso fundamental, como fue ese, dejar las armas, eh, entregar todo lo que teníamos y apostar por esta lucha política, si se puede decir. Y no lo lograr, o sea, no íbamos a yo no iba a retornar después de... de, de Asumiendo los riesgos, sí, después de todos estos pasos, asumiendo los riesgos, definitivamente sí. Pero pues la guerra y la paz es esto justamente, muchos riesgos. ¿Qué, qué te sucede cuando te enteras de estos planteos relacionados con un nuevo proceso, con nuevos acuerdos, con trabajar de una manera unificada con muchas más organizaciones? ¿Qué, qué expectativa te genera y si piensas que realmente puede tener éxito? Mira, lo primero es que desde la firma del acuerdo, yo estuve en la comisión de seguimiento, impulso, verificación, que es enlace CIVI que le llaman, que es como una mesita de negociación que continúa aquí para la implementación. Pero después de eso que entro al Congreso de la República, eh, yo me comprometí a fondo, no solamente con la agenda pues, de los territorios, de las comunidades, de lo que de lo que estábamos impulsando en materia pues, de cumplimiento del acuerdo, sino también con las comunidades, con los territorios, con toda esta gente que teníamos eh, pues a lo que nos debíamos, ¿no? Y yo estuve siempre, yo estaba aquí en el Congreso martes, miércoles y jueves, y el jueves, de, el mismo jueves a territorio hasta el lunes siguiente. Entonces, muy dividida en eso, pero una relación muy directa, muy con la base, muy con la gente. Eso me trajo incluso problemas al interior del partido. Uh -huh. Lo cierto es que esto eh, para mí no es ajeno, por el contrario, siempre lo hemos, la hemos eh, reivindicado, el tema de la, de la paz completa, de la paz, mm, del cumplimiento integral del acuerdo y de la búsqueda de salida negociada con. ...los otros sectores que hoy siguen en armas... ...o los que retornaron en armas... ...entonces sí es una esperanza muy grande... ...para que esto se dé, yo... ...estoy con toda mi disposición... ...en términos personales... ...en términos personales, pero también... En, ...de manera colectiva... ...con las y los firmantes... Eh, ...con el colectivo que tenemos, o sea... ...han pasado muchísimas cosas en estos seis años de firma del acuerdo, muy dolorosas por cierto, muy difíciles, la pérdida de muchos compañeros, eh, el incumplimiento, todo esto, pero aún así nosotros y nosotras eh, pues no renunciamos a esta apuesta. A una apuesta que implica, entre otras, la lucha por las transformaciones sociales de este país. Es una lucha que no renunciamos, es parte del debate interno que tuvimos, como una dirección, o sea, unos señores que estuvieron a la cabeza del, de la organización insurgente, llegan y parece que se sintieran muy cómodos, y entonces parece que la lucha social, la lucha popular, que fue la razón de existir nuestra, eh, como que si eso hubiese quedado en el pasado. Para nosotros no, para nuestro colectivo seguimos, somos, pues seguimos persistiendo en el cumplimiento al acuerdo de paz, pero también en el cumplimiento a este pueblo y a esta sociedad que tanto lo necesita. Por último, eh, ¿cómo fue ese trabajo desde los feminismos para plantear esos debates, no solamente con respecto a las luchas de las mujeres, sino también de las diversidades, el y que sé que es un trabajo muy fuerte, también a la interna de las FARC, pero también como movimiento político y social? Bueno, ya había dicho... En parte que cuando llego a la mesa empiezo a escuchar muchísimas voces. Digamos que yo tenía una identidad eh, feminista desde, desde siempre, ¿no? desde que estuve en la militancia política, en el relacionamiento con las compañeras, con los compañeros, con la juventud. Luego ya cuando ingreso, eh, pues una, una labor de de reivindicar el rol y el papel nuestro al interior de la insurgencia, ¿no? Porque pues veníamos de un movimiento rural, campesino, la mayoría de los integrantes, incluso los no integrantes campesinos que eran de las ciudades, igual con una estructura mental, machista, patriarcal, todo esto. Entonces, era una labor eh, adentro que era más pedagógica, que, que de acción, yo no, yo no podía tomar decisiones al respecto, la organización era una organización jerárquica, mandada por hombres y todo esto, así que cuando yo llego a La Habana, la primera labor que hacemos es una labor interna, repito, yo llegué cuatro meses, tres meses y algo, casi cuatro, de haber iniciado los diálogos, tres meses y medio, y eh, llego y las compañeras, que eran como unas doce más, Éramos 13 en ese momento, una delegación de, de 30. Las compañeras, eh, lo primero que me plantean, no, imagínate, mira que nos están atacando, los medios nos atacan y los camaradas no dicen nada. Los comandantes no dicen nada, como si fuera un, un problema menor. Entonces empezamos, eh, nosotras lanzamos una estrategia. Como a mí me dan la responsabilidad de relacionamiento con el movimiento social, pues eso implicaba organizar una comisión al interior de... ...de la delegación de paz, entonces la mitad de la delegación... ...realmente estaba trabajando conmigo en este tema del relacionamiento social... ...pero al tener relacionamiento social con el movimiento social... ...teníamos que tener un discurso y ese discurso implicaba... ...conociendo las realidades de los sectores sociales... ...con los que estamos hablando, de los trabajadores, de las mujeres... ...de la juventud, de todo, todos los sectores pues, que iban de las mismas víctimas... Todos estos sectores pues teníamos como esa, ese diálogo. Entonces nos dio, yo empecé haciendo una, como un colectivo de las mujeres, el sábado lo recordábamos con unas compañeras que estuvieron allá en ese momento, eh, una comisión le llamamos, yo planteé que una comisión de género y las muchachas al principio estaban como asustadas, pero eso qué es, no, no. entonces decían, pero si aquí estamos mujeres, sí, pero no le llamemos solamente de mujeres porque si decimos de mujeres, estos tipos se van a alebrestar a se van a preocupar, y este, porque ven una cosa pues de mujeres, pero si decimos género, ellos ni siquiera saben qué género, entonces después le explicamos cualquier vaina y hagamos esto, y empezamos a estudiar, ese fue el primer paso, estudiar, y luego hablar de nosotras mismas, o sea, estudiábamos sobre las luchas de las mujeres, sobre la realidad de las mujeres colombianas, y al mismo tiempo hablábamos de nuestra realidad, que para mí era pues una cuestión cotidiana, porque era lo que yo hacía cuando estábamos allá. Y hablar de las mujeres, ¿qué significaba? Pues, ¿cómo ha sido nuestro rol? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo ha sido la vida guerrillera nuestra? Allí pudimos determinar cosas muy importantes. Por ejemplo, una que las mujeres, de alguna manera, en, el, en las condiciones de la guerra, teníamos unas condiciones ...particulares especiales con respecto a las mujeres colombianas... ...y era que la, la guerra de alguna manera nos había igualado... ...¿esto qué significaba? ...que teníamos aparentemente los mismos derechos... ...que las mujeres cargábamos un arma igual que el compañero... ...que estábamos en todas las tareas, en todas las actividades... ...íbamos al combate igual, cargábamos igual... ...nos tocaba la vida cotidiana igualito... Y eso de alguna manera, repito, nos había igualado porque habíamos ganado un respeto. Pero también descubríamos que la guerra a nosotras nos afectaba de manera particular. ¿Cómo? Eh, ejemplo, el solo hecho de ser mujer, los hombres no menstruan. Entonces la menstruación, eh, el tema de los cólicos, los malestares que produce, cargar, marchar, lluvia, todo esto... Nosotras nos quemábamos más cuando estábamos en esas condiciones que los mismos hombres, porque pues a ellos no les pasaba esto. El tema de la planificación que era para las mujeres, no para los hombres. El tema de los embarazos, eh, que si una compañía, y, y la estructura mental machista y patriarcal de, de la dirección pues, y de toda la, la militancia fariana, ¿no? Los jóvenes, los hombres, las mujeres, todo el mundo, hasta las mismas mujeres las chicas se medían con los hombres a la fuerza o quién era más valiente en el combate, por ejemplo, para no dejarse quedar en el combate. Había mujeres extremadamente valientes que se arriesgaban mucho precisamente para sobresalir, para mostrar que sí podíamos y que teníamos capacidades. El peso, por ejemplo, en la guerrilla nunca hubo un peso diferencial de lo que cargábamos y terminamos concluyendo que las mujeres cargábamos más que los hombres. Porque igual si había un pucho de economía, 30 libras para todo el mundo, 40 libras, 20, 25 libras. Pero nosotras además cargábamos nuestras cosas, ¿no? El champú, la crema, el rince, el no sé qué cosas que cargábamos las mujeres. Total, el equipo de la mujer se hacía más pesado que el del mismo hombre. Eh, co muchas cosas que nos diferenciaban, o sea, que la guerra nos impactó de manera diferente. Y una principal... Que hace parte, pues, de este machismo eh, de los, de, los de, de la estructura guerrillera es que ellos, o sea, las mujeres, por lo visto, nunca consideraron que fuera pertinente que nosotras podíamos ser mandos, que podíamos ser comandantes de alto rango. Más bien, del 2000 en adelante es que empiezan a destacarse algunas compañeras como mandos pero aún así eso era, o sea, del Estado Mayor estaba designado a los hombres. Entonces todas estas reflexiones internas que nosotras hacemos, por supuesto que nos pone en un rol, en una posición crítica, eso nos genera más complique adentro, pero también nos pone como actoras políticas hacia afuera. Y, y bueno, empezamos a estudiar teorías feministas, eh, yo me puse a hacer una maestría, porque necesitaba tener elementos, era que tocaba tener elementos. Aquí tocaba utilizar mucho la, la razón, eh, no era la orden, y lo estábamos haciendo por fuera de esa estructura jerárquica que era el secretariado y del Estado Mayor. Entonces, en conclusión, este, eso fue una etapa de mucho crecimiento, pero muy difícil, de mucha exigencia para nosotras, las mujeres que estábamos en La Habana, y bueno, dio como resultado final que lográramos incorporar un, eh, un enfoque de género, en un acuerdo de paz. Nos metimos con las, con las mujeres de la, del movimiento social de mujeres en Colombia, especialmente la primera relación la establecimos con las mujeres campesinas, porque estábamos discutiendo el tema de reforma rural y ahí no aparecían las mujeres por ningún lado. Entonces, al principio, eh, con el gobierno... Las mujeres, el gobierno mandó, después de una actividad que nosotras hicimos, el gobierno mandó a dos, dos plenipotenciarias, yo era la única que estaba por parte de FARC, y empezamos a tener una relación con ellas y a plantearle, hagamos, escuchemos a las mujeres colombianas. Y bueno, yo creo que un poco fue, yo no sé si entienden el término cañar. A ver. Cañamos, o sea, un poco fue cañando. ¿Cañando en qué sentido? Pues en que nosotras eh, decíamos algo, eso ya lo habíamos aprendido en la negociación Decíamos algo para presionar Pero realmente no era tanto Entonces, por ejemplo eh, Cuando yo le propuse a las mujeres del gobierno Reunamos a las mujeres colombianas Hagamos unas audiencias Hagamos unas convocatorias aquí ellas, eh, ellas dijeron No, es que nosotras nos reunimos con ellas en Bogotá, en Colombia Y pues tenemos un diálogo Yo les dije, sí, ustedes lo tienen Estamos hablando entre potenciarias Ustedes lo tienen, pero nosotras aquí no, y nosotros somos parte de esta negociación. Así que, y no, no, eso fue un proceso ahí como de diálogo varios días. Yo le dije, mira, a ver, si ustedes no aceptan la reunión, la convocatoria de las mujeres, pues yo voy a convocar un gran encuentro de mujeres acá en La Habana. Este, Lo vamos a hacer con la ONU. No con ONU de Colombia, porque ONU de Colombia corresponde, tiene, recibe presupuestos y toda esta vaina del gobierno colombiano. Lo vamos a hacer con ONU Mujeres Internacionales. Yo había acabado de hacer una reunión con la, efectivamente con ONU Mujeres. Entonces eso es cañar, o sea, es decir algo que no era realmente en ese momento. entonces ellas dijeron, pues sí, pero es que no, dije, sí lo vamos a hacer. Mentira, nosotros no podíamos hacer eso porque yo ya había hablado con el gobierno cubano. Y lo primero que me había dicho la delegación cubana de garantes, me dijeron, mire, usted puede hacer eso, pero si sí se ponen de acuerdo. Porque nosotros no podemos permitir que aquí se haga una, eh, o sea, una actividad de una de las partes. Tiene que ser, nosotros somos garantes, tiene que ser en conjunto de las dos partes. Pero pues yo les cañé, yo creo que les cañé, porque como efectivamente sí habíamos hecho la reunión con la mujer esta de la ONU, y yo les dije que nos iban a financiar el encuentro y que íbamos a hacer esto, bueno, y lo otro y tal, y pues nada de eso era concreto, total es que sí, concluimos en hacer una subcomisión y era hacer las audiencias que hicimos con las mujeres allá. Entonces eso fue un paso muy, muy importante. Yo me declaro feminista abiertamente, a pesar de que ya lo decía internamente y todo esto, eso en la guerrilla era muy complejo, porque la guerrilla pues nosotros seguíamos teniendo la estructura militar allá tal cual. Y la guerrilla tenía eh, pues una cuestión muy, muy vertical, que obviamente no estaba el tema de, de que las mujeres fuéramos feministas. Yo saqué Twitter, no conocía, el, no conocía el Internet, pero ya me había metido en todo ese mundo. Saqué Twitter y lo primero pongo feminista. Me hicieron un debate interno, obviamente... <risa> que eso que era que era tal cosa me hicieron bullying me hicieron chistes, me hicieron ataques me hicieron de todo pero pues eso es lo que nos ha tocado a las mujeres en esta etapa de la vida y de la historia pues en las luchas feministas eh, seguimos adelante después en una en un momento ya al final del proceso como en 2016 más o menos en una asamblea timo reconoció él dijo que se había reunido yo no sé con quiénes, algunas personalidades internacionales y que le habían dicho que lo más importante del proceso en ese momento y lo más innovador era definitivamente el tema de, eh, del enfoque de género. Entonces, esa también fue como una estrategia nuestra, no sacar el debate afuera, ponerlo hacia afuera, y tratar de traer mucha opinión internacional en el tema. Entonces, todo el mundo saludaba el enfoque, todo el mundo hablaba de lo que estábamos haciendo, de la subcomisión, todo el mundo quería conocer como esa experiencia. Y nosotras teníamos, en medio de toda esa agenda enloquecedora que teníamos, pues también teníamos intercambios virtuales a las 5, a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 11, a la hora que fuera. Eh, haciendo pedagogía, intercambiando sobre lo que estábamos haciendo. Y eso nos permitió de que ni el gobierno ni FARC eh, se opusieran en últimas a que el, el enfoque se incorporara al acuerdo. Y eso fue lo que logramos. Un ultimísimo mensaje en relación a cómo piensas el futuro y qué esperas para, para Colombia, teniendo en cuenta un nuevo gobierno que sin duda genera muchas expectativas. Dos cosas. Una, frente a la pregunta anterior. Esa fue la lucha de La Habana, ¿ve? del acuerdo. Pero también estuvo la construcción de una propuesta feminista. O sea, sabíamos que esto ya no era solo eh, un acuerdo y un enfoque y esto, sino que tenía que tener unas bases sólidas, teóricas, frente al feminismo. Y entonces nosotras empezamos a discutir... Eh, ¿Qué había... Lo que te dije, la vida nuestra, nuestro aporte, nuestros anhelos, las aspiraciones que teníamos. Y entonces se nos ocurrió una genial idea. Nosotros empezamos a hablar de feminismo propio. Después hablábamos feminismo fariano. Pero dijimos no, porque no todo el mundo es fariano. Y el feminismo nuestro tiene que ser una propuesta hacia afuera, abierta. Y esa propuesta la construimos a partir de nuestra propia experiencia. Y la alimentamos de la teoría ...de las posturas feministas, repito, que, que defendemos. Y entonces se nos ocurrió una genial idea... ...que le hemos llamado feminismo insurgente. El feminismo insurgente no es una propuesta... ...ni de un partido, ni porque... Bueno, sí, insurgente porque tiene, pues, es, tiene origen... De, ...de las mujeres insurgentes... ...pero insurgente por, por lo subversivo que es el feminismo. Esa es la reivindicación que hacemos... Y tiene una particularidad este caso, y es que nosotras, a diferencia de, eh, de muchos feminismos, tenemos una práctica y una reivindicación que hace parte de nuestro componente, y es que tiene tres componentes. Obviamente, el principal es el tema de las mujeres, es la emancipación de las mujeres, es reconocer todas esas... Eh, ...exclusiones y discriminaciones que padecen las mujeres... ...y por eso definitivamente consideramos que una sociedad justa... ...una sociedad en paz implica o, o pasa por, por el reconocimiento... ...a plenitud de los derechos de las mujeres... ...y no solamente el reconocimiento sino el ejercicio de esas, de esas prácticas... verdad ...de la igualdad, del derecho a que tenemos las mujeres... pues ...a una vida libre de violencia, a una vida sana... Eh, a potenciar nuestras capacidades. Pero creemos que esto no lo logramos la mitad de la población sola, o sea, las mujeres. Necesitamos la alianza con los hombres. Y definitivamente, eh, entonces le llamamos el tema de masculinidades insurgentes. Y no por el machismo que tuvieron las masculinidades en la insurgencia y que siguen teniendo hoy, sino porque indiscutiblemente la deconstrucción de, ...de toda esa eh, cultura machista y patriarcal eh, y, y jerárquica... ...de la cual nosotros venimos, este, pues está atravesada... ...porque ganemos alianzas reales con los hombres. Y una final, el, el tercer componente, es que nosotras consideramos... ...que las diversidades sexuales, identitarias y de género... ...deben encontrar su espacio también en el movimiento feminista y no tanto como feministas que se identifique pero sí como que en un escenario donde ellos ellas ellas como quieran llamarse eh, puedan encontrar un escenario eh, de lucha de reivindicación política y de eh, reconocimiento a sus derechos y entonces es, esos son tres componentes que son que o sea, son muy críticos son muy conflictivos con las posiciones feministas tradicionales que hemos conocido. Eso pues en términos al tema feminista, seguimos trabajando con el feminismo insurgente, repito, es una apuesta bien bonita que seguimos allí impulsando. Ahora, finalmente con el tema de, de lo de este nuevo gobierno, eh, no hay duda que es esperanzador, o sea, aquí hay una apuesta el gobierno ha tenido una postura consecuente, creo yo, en expresar que está luchando por la paz, que le apuesta a la paz, que se compromete con la implementación. Yo creo que el tema de la implementación está muy lento todavía, está muy confuso y tenemos unas grandes contradicciones allí porque hoy en día, nosotros fuimos 13.000 firmantes de paz, 13.500 algo. De esos 13.000, se supone que eh, un grupo, no sabemos cuánto, retornaron, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro grupo, o sea, somos más de 10.000, dicho por la ARN, que tiene el control de todos, más de 10.000 que estamos en el proceso. ¿Cuál es el problema? Que los acuerdos no previeron que íbamos a tener condiciones de división o condiciones diferentes y entonces habla del partido surgido del acuerdo. Pero este partido hoy en día en sus filas no tiene más de 2.000 de los firmantes del Acuerdo de Paz. Y aquí estamos los, eh, estamos quienes no, no estamos dentro del partido y que además este, mucha gente nuestra que está muy dispersa, pero no tenemos representación en las instancias del acuerdo. Y nos preocupa que este nuevo gobierno continúe con la misma práctica de él del gobierno pasado y es no ganar la representación o sea no reconocer eh, el universo de firmantes de paz y la disposición que tenemos de aportar entonces este sí es un punto de crítica todavía con este gobierno muy fuerte, nosotros estamos buscando interlocución directa incluso con el presidente de la república hemos tenido algunas reuniones con mandatarios de, de, de menor rango pero esa es como la apuesta. Ahora, lo que definitivamente sí apoyamos, lo que definitivamente abrazamos y nos comprometemos de manera decidida es al tema de impulsar el tema de la paz completa. Claro. Colombia tiene que pasar la página y en ese sentido eh, pues es necesario que, que se den pasos si y se están dando pasos. Yo creo que ahí sí se viene. El único error del presidente es que, creo yo, si aquí no se muestran resultados en materia de implementación del acuerdo pasado, muy difícil avanzar y sobre todo en credibilidad con los demás grupos para alcanzar esa paz que tanto promueve y que nosotros apoyamos. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.